hola hola muy buenas chicos bienvenidos a este bus simulador 2018 aquí estamos en bueno donde lo dejamos con menos la verdad es que ya compramos el CNG así que ya podemos utilizarlo nos quedamos en menos 67 mil eh, millones de euros creo que es el bueno, 67 mil millones de euros vale y bueno llegamos al nivel 11 tenemos cuatro autobuses en propiedad, más el CNG que hemos metido eh, conductores contratados uno más, hemos contratado tres y bueno, vamos a, ver, a unirnos lo vamos a continuar, ¿vale? voy a ver si... creo que no sé no desbloquea todavía ninguna valla publicitaria, chicos tengo que verlo, ¿vale? y bueno pues vamos a seguir aquí lo haremos hasta el final el juego ojalá lo haga porque ya os digo que nunca me lo pasa a mi vida el juego y bueno estaría genial vale aquí estamos chicos vale nos dice asigna al menos un conductor perdón asigna al menos un conductor y selecciona solo los autobuses de cng lo tengo y bueno pues realizar la ruta vamos a realizar la ruta pero antes nos vamos a nuestra tablita chicos le cogemos que aquí está el Urban, el urban Way 12, 12 metros de beco, Vale, y le personalizamos eh, Vamos a ver si tenemos algún anuncio Sí, tenemos este anuncio Por pues este anuncio dijimos que no nos gustaba Así que seguimos de momento con otro Vale, eh, asiento tampoco tengo Tengo determinado Tengo este que es así como un... Lo llamaba yo el planetario este bus no, no tiene más y anuncios tengo este nada más. Este podría ser buena idea. Les puedo dar también aquí a LR chicos, que es para bajar esto. Vale, baja a la derecha. Ay. Y si le di. A ver, y si le di a la derecha. Pero a la derecha a la izquierda, bajo a la izquierda, si le la izquierda pues baja a la izquierda está <coughs> este tiempo, yo voy a hacer otro autobús como los que me dice, vale chicos que estaba genial, vas a hacer el personalizado, vas a hacer los, los aspectos, vale vale, este quedaba llamas bueno llamas no está mal el rojo así, pero no me gusta, me gusta mucho, vale vamos a los colores, vale chicos, aquí ya tenemos <coughs> varios me voy a quedar con ese verde de momento pues no así estaría muy bien pero le vamos a meter pegatinitas al asunto como hemos hecho anteriormente vale entonces ahora lo que vamos a hacer es meter otro corazón ct por aquí eh, como hago yo esto eh, vale cojo colocamos uh, un momento que me he liado chicos ahora vale, es que no sé qué ha pasado ahora, modo colocación ahora, sí vale un poquito parado, vale vamos a ponerlo lo más chulo posible, vale como antes y vas a dejarlo ahí vale, a ver ahí vale, perfecto ahora lo que vas a hacer ponemos otro Vale, eh, ¿qué he hecho? Vale, Le tengo que dar aquí, seleccionar, de la modo colocaciones, eso es. pillamos aquí, eso es, Uf. qué mal lo coge, ¿no? sí así estaría genial ahí sí chicos ahí sí vale es que se queda aquí raro pues ya sé por qué es vale ahí eh, vale pues vamos a coger otro aplicamos ahí pillamos otro Ups, vale damos a más cogemos otro corazón C y lo que hacemos es lo colocamos por aquí esta zona no se puede hacer así que estamos es una pena que no se pueda <coughs> es una pena que no se pueda eh, digamos hacer pues estaría genial pero bueno vale metemos otra otra vale, damos aquí seleccionamos y le colocamos le colocamos y hacemos otra vez esto este modo Ups. No, no me deja vale, se van a solapar vale, y mejor vale, voy a probar una cosa, vale chicos voy a seleccionarlo otra vez el, el corazón CT, vale a ver no, esto es diferente, pero bueno supongo que está bien también que se queda así, vale no va a quedar igual, ya lo digo el otro es que me quedó una obra de arte vale, va a ser este y lo que hacemos pues, es escoger la hélice, claro, la cogemos y le damos a modo colocación y abrimos la hélice por total totalmente vale, ponemos otra Colocamos. Y la ponemos ahí. Vale, ahora se nos viene la duda. Vale, nos surge la duda que cómo lo podemos... Voy a poner uno más que cómo podemos decorarlo, ¿sabéis? Vale. Bueno, está bien. Vale, ahora vienen los colores, ¿vale? Esto es esto Pues así mismo Y por ejemplo Así oh, Vale Y ya está Esta Vale, pues por ejemplo Pongo malva Y el negro lo quitamos Y le ponemos color oro Por ejemplo Es que no se ve apenas esa Está aquí, está aquí raramente está, ¿eh? No se ha abierto. a ver si la puedo colocar, vale chicos, porque no se ha abierto. Vale. Modo colocación, sí. Vale, ahora sí. Yo que no se había colocado, bien. Vale, no pasa nada. Eh, no, cancelar. Vale, vas a seguir con la otra, vale. Esta. Y esto lo que vamos a hacer es cambiar el color también y ponerle verde. Bueno, no. Verde. Otra malva. Azul marino, por ejemplo. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle verde así como oscurito. Ya se va aligerando la cosa. Bien. Eh, aquí lo que espera Me falta poner un corazón, chicos Me falta un corazón CT eh, Espérate Vale eh, Modo colocación Vale, ahí sí, eso es Ahora sí Vale, seguimos decorando esto eh, vale Aquí hay uno que no he Ahí estaría Vale, este Lo que vamos a hacer es cambiarle el color Y ponerle Un marroncete, así como un rojo mm. Más o menos Ah, sí. vale Vale, vamos a otro Este por ejemplo Pues va a ser por ejemplo así Ahí, eso es Y ahora Así Vale, siguiente no, vale, perdona, que no lo tenía ahí el pillado personalizado. Más, a ver, este Vamos a darle el modo colocación, vale. Ah, es este grandote, vale. Vale, este grandote que baja creo por aquí. Vale, este color.. Mm. Ese verde lo vamos a poner junto... Es que varias combinaciones. Vale. Ahí yo creo, sí. Vale. Oye, se me va la mano otra vez. Vale. Vamos con el siguiente corazón. Vale, este de por aquí. Yo creo que así esté idealmente puesto usted pues lo he puesto negro otra vez fíjate. Vale, ahí está, genial Normalmente Así ah, Vale Vale, cogemos otro corazón Ct, Este de aquí Ahí podemos coger Perfecto, juego con el negro Podemos vale. vale, podemos Cambiamos, a ver Vale Estaría Más Ya nos, fal... ya nos van faltando Pocos, chicos Vale, este de aquí Top, Porque hay un negro Por eso se pone así el color Este y va a ser... Yo creo que... Este. Vale. Perfecto. Parece que nunca llega al color, pero al final sí. Este de aquí, a ver. Vale. Y este sería ahí más o menos, ya va aclarándose la cosa vale, faltaría uno sería ese color mmm, está interesante ese color, mínima, mínima, mínima, mínima, mínimamente y ya tendríamos el bus, chicos ya está, ya que tenemos aquí nuestro Picasso, chicos. <ríe> otro más. Y bueno, es el segundo ya que hago, la verdad, chicos. Es increíble. Este es uno de estos verdes, me parece, vale. Y este color es que no me mola mucho. Mm. Me falta uno, espérate. Ah, vale. Seleccionar, espera Modo colocación oh, Amigos, sí, sí Vale <ríe> No está mal eso, esa gota Esa gotilla Vale, ahí Vale, ahí estaría genial pero hay algo que no sé cuál puede ser, chicos. marrón Marroncete, creo que es una de estas dos. No, se tiene que editar el, colo el color, chicos. Espérate. Perdón que estoy tardando en un huevo, pues que esto me merece hacerlo. Nah, bueno, está bien. Se queda así, chicos. Da igual. Se queda así. Ya tenemos nuestro casete hecho, chicos. Así que está perfecto. Ya está. Ya lo tenemos y podemos empezar. Vale, la... Podemos empezar la... La ruta. Así que vamos allá, chicos. Espero que os guste. Empezamos, chicos, la rutilla, ¿vale? Cancelamos, nos vamos fuera de la tablita. Creo que ya está todo. Ya podemos continuar. Le damos a esta rutilla. Nos con un CNG ya. Perfecto. Alatorio. No. Es que no. A ver qué tal. Vale, perfecto chicos. Pues aquí está nuestro bus. Vale, abre la puerta. Antes de tenemos que desbloquear. No sé dónde está el desbloqueo. ¿No tienes desbloqueo este bus o qué? No. Es que no así que mejor bueno chicos pues entramos aquí en un ibeco y bueno como veis ha cambiado el cuadro totalmente aquí ya no hay nada vale que este en el anterior cuadro como veis eh, había cositas aquí ya no eh, aquí cambio mucho el cuadro como veis las cosas están más separaditas y se sabe un poco lo que de cada cosa así que es más sencillo las luces de ciclo la tableta un poco más grande así que veremos mejor y bueno pues vamos allá. No salió lluviosa, espérate un momentito. Es que lluviosa de reiniciarla pues lluviosa como que ya la he hecho y no me apetece volver a hacerla. Mm, desactivado el otra. ¿A ver si ya no me sale lluviosa. Vale, ahora sí. Pasado a hacer la lluviosa que es lo peor. Vale, pues yo creo que vamos a ir arrancando Aquí están las marchas La rampa la Discapacidad, vale En nuestras tres puertas, que hay tres Y nada, pues El freno que es hacia abajo Y bueno, podemos ir arrancando Perfecto Vale, el medidor lo voy a dejar a un lado, no hace falta. Le damos hacia adelante. No, espérate. Vale, cerramos puertas. Ah, pues creo que... Claro, ya se da... Creo que es automático, chicos. Se da hacia adelante solo. A ver, yo creo que ahora... Vale... No hace falta la luz de cabina. Vamos allá chicos. Empezamos nuestra rutilla. Aquí vemos la ventana, la podemos abrir. Vale. Abrimos ahí un poquito. Va que entre el aire. Se puede abrir también el este tenemos nuestra radio que no la voy a poner porque por pues, si nos salta copyright vale y vamos allá empezamos como veis el panel bueno no lo he visto he salido de primeras bueno menos mal que no, no me cuenta está diciendo como veis como veis el panel bueno si sí, no haría falta encender la luz de cabina vale. como veis el panel es más chiquitín vale más bajo y nada, por lo demás, todo bien. Luego ya podemos dar. No hace falta dar la luz de cabina, ¿vale? Vamos. Bueno, estoy en la ruta, chicos. Hostia, si me han descontado, tengo que empezar de nuevo Eso es malo, espérate Ahí Vale Perdona que lo de otra vez, chicos Luego lo quitaré Vale, ahora ya sí, chicos Y hay que tener cuidadito aquí, ¿vale, chicos? Mucho cuidado Claro, ya sé por qué salgo desde aquí, porque es el inicio. de va? ¿Va a pasar o qué? ¡Hostia, cómo se ha puesto de este color, tío! Ahora... Vamos a ver si ya... Lo hacemos. Eh, ahí arrancamos, quitamos fueramos puertas, quitamos limitador, arrancamos, nos vamos, Me tengo miedo, tío, en serio, nada, vamos a esperarles, ahora ya no, vamos a poder salir seguro, vamos a estarnos ahí. O sea que, que pasen, como veis vale, los autobuses chicos CNG tiene un diseño diferente a los normales, incluso fijaros que no tiene casi mampara y bueno, lo que es el, el letrero del bus, el hombrecito, pues está arriba del todo. Y es CNG por la famosa chimenea que hay ahí arriba, eso es CNG. Yo voy a salir ya no paran de pasar. ¿Es la hora punta o qué? He salido. Ahí. No me voy a retirar. Que yo no sé qué hace. Yo paso de reiniciar ya chicos, ya llevo casi tres veces A ver, ya, ya puedo salir, ya, ya, ya, ya, ya, ya está, ya está Menos mal chicos, joder Vale, decía que empezaba por aquí porque estos días que se me ha hecho raro porque en esta ruta aparecía a medias porque no he hecho el viaje que suelo hacer ya que juego fuera de cámara para conseguir pues el CNG claro este que es este que hay aquí Vale, esperamos ahí y ya nos desviamos de nuestro barrio Vale, avanzamos chicos Le damos para allá A ver si ya puedo girar vale que no venga nadie hostia que iba embalado tío <risa> estoy más vale ya está ahora sí vale voy a salir muero de aquí y ya está <coughs> Y bueno, nos os he dicho, la billetera está <coughs> como mirando para nosotros, así que ahora de la que demos el cambio pues es más directo, es como que te mira la billetera, ya no está, digo, en lo de los billetes, ya no está como alejado, sabéis que nos daba la esquina, ya no nos da tanto la esquina lo que es la billetera. No puedo va bien treinta y 40 50 joder, oh, es que ha alcanzado a la CDH, no leches y hay que tener cuidado con este el CNG hostia como corre vale. pasamos ya de marca chicos, vale, pasamos Ibeco Ibeco ya es una marca, este es el limitador, Ibeco ya es una marca pues muy buena y ya pues dejamos Mercedes Vez atrás, dejamos muchas Etra y ahora pues nos centramos en, en este tipo Así que nada, pues luego, luego el vídeo lo haré de otra forma qué tal? O cuando coja las partes tendré que tener cuidado ahí vale, Vamos por aquí Este vale, eh, luego está, vale. No pa, pasa. Luego está la, la versión, os lo, lo he dicho, de este bus, trolebus más larga, ¿vale? También lo tenemos de de ben Y no sé si de otro más, pero no me acuerdo. Ah, de más líos también hay una versión trolebus y ya pues no hay muchos autobuses más, lo único son y cosas. Pero no.. Tampoco hay mucho más. No os esperéis mucho más. Perfecto. Vale. Este corre más. Tengo que tener más cuidado. ¿eh? Porque este va echando leches a este bus. Más que ahora la primera parada no tengo tiempo. Eso me gusta mucho. pues si no tendríamos que ir con el tiempo pegado nada más salir y la es que no es mejor así vale. vamos a ir cogiendo vamos cogiendo esta ruta es la más larga que hemos hecho hasta ahora ¿eh? De que es día nacional, vas a tener el pasta viene bastante gente y eso es un cuero esto es, bueno, pues puede ser una segunda parte de, de la ruta que me hice chicos que quise hacer con el más líos y bueno ya ya hemos dejado también atrás el más líos este es como más ligeros, este bus más menos pesado que los es otros así que, es... así que está genial no sé Sí, pues le gusta la luz de la cabina a ver vale vale esta aquí de la señora aquí de todas las luces si veamos por aquí van a cruzar es pues que en esto ya ya mejor publicidad pues no queda muy bien esto del Picasso ya se queda anticuado la verdad esta personalización ya a partir de ahora anuncios chicos que es más ligero y terminamos antes me jodió un poco la ruta eh chicos Claro, es mi momento, es el mío. Vamos allá. Entramos ahí, perfecto. Es un poquillo tarde, vale. Algún retraso, que otro, pero vamos bien. Mira todo lo que sale por aquí, chicos. ticket sencillo otra vez a estudiante. Sí. Vámonos, se han podido tarde ahí, que tener cuidado de esos retrasos. Stop, builders, y a bajarse, muy bien, va para abajo. Tener cuidado aquí a la hora de mirar, ¿vale? Un poquito Nos podemos dar, tiene que tener cuidado Que el panel está muy bajo Y cuesta un poco más Pillar todo el bus Es más chulo ahora coger el bus, ¿eh? no es que tiene mejor frenada que los otros también, la frenada es mayor, así que eso es un, un gran beneficio, la verdad. si aquí lo puedo hacer si sí. si sí, sí, se puede eso sería es un truco chicos que me he aprendido de tanto conducir como como veis y nada es bordear un poco el el bache One ticket please lo bueno es que no tengo casi que mover el volante para para que se vaya el. aquí lo bueno es que no tengo que que mover el volante vale para que se vaya chicos el, el intermitente es muy bueno la verdad eso. como una bala chicos este autobús qué locura de bus chicos madre mía <ríe> Vamos, ya está, ¿no? Eso quería yo tener cuidado. A ver, ahí. vale. antiguo asardadero Creo que ya, Next stop. All uf, es que este dirección, hostia, que me paso tú. <risa> Madre mía, la gente que sube, chicos. Toda la gente. Flipáis, eh. Dos sesenta. <risa> Ticket I think I'll need several I hate the commercial brains. Right I have you. a ticket queen. Perfecto, ya llegamos chicos. Genial. Ya dos curvas y se acabó. Voy a intentar ahora. Eso es. Hombre, la verdad es que este panel vale a los otros, es como más antiguo, más rústico, más habitual, y el otro es como más, el del Mercedes Benz, alguno de esos es como de más calidad. Este es como más obsoleto, bueno, son diferentes casas también, ¿eh? pero este es como más rutinario, vaya. Vale, lo tiramos hacia arriba y hasta me parece que vas a ir al parque empresarial a terminar allí, no sé por qué me da. y toda la pinta así y nada chicos pues ya sabéis que podéis suscribiros, darle me gusta, comentar y ya está Perfecto Muy bien, ahí se van todos Hay que recoger alguna basurilla Bastante A ver bueno, hay más, tampoco hay mucho, eh, chicos Vámonos Vámonos para arriba Vamos al final de la ruta hasta arriba el parque empresarial chicos, hasta la bola este caso mi problema porque no tengo que hacer ninguna parada, voy todo recto a, la, a las cocheras. Lo único bueno con los semáforos y claro que no me los puedo pasar rojo. Mucho aquí chicos, mira una pala de mantenimiento ahí Salimos ahora del extra radio, lo que es el extra radio Otro mantenimiento entramos Eso es, perfecto chicos Y nada, pues aquí concluye mi viaje chicos Ya está Perfecto Apagamos todas las luces, todas las lucecitas muy bien. Estamos eh, marchas, todo. Bajamos y abrimos. Vale, desbloqueamos, chicos, otro Mercedes Citar O G ahora. Ya no es el K. Y bueno, ahora tenemos menos 40.000, así que ya vamos bajando, ¿vale? La diferencia. ¡Excelente trabajo! Sabía que podías I'm ¡Estoy feliz de you las llaves a las áreas and y industriales! Metafóricamente, por supuesto, no hemos hecho llaves real keys en un tiempo muy largo. No importa. We're really looking forward to your plans and incorporating ¿Vale, these yo two no sé. traffic dense areas into your network. If you manage to pull this off, the city is willing to reopen up the southern areas and Steinneck for Me public transport. Some friends of mine are planning to marry at the chapel there. Maybe we'll get this up and running in time for the wedding guests to use public transport. Vale, ahora sí chicos El 85% de las paradas de autobús desbloqueadas Deben estar en rutas que generen ingresos con los conductores Vale, pues yo ya está Lo único es que hay que comprar más autobuses Pero ahora, como veis, no tengo dinero Y bueno, nos ha venido otro autobusete Que es el Citaroca, que es este ya es el primer trolebus, vale, que tenemos, pero no es CG, así que no nos valdría. El CG siguiente es este: 200 trolebús, el Ibeco, Urban Way, 18 metros. Y nada, este ya le pillaré próximamente, pero aún no puedo. Así que nada, chicos, pues yo no sé qué pasará, llegué haciendo este objetivo. Oh, y ya está, porque claro, este el 85% de las paradas desbloqueadas, yo oh, creo que está, claro, lo tenemos. 80%, a ver, esto es el 85% de las paradas de autobuses desbloqueadas deben, deben estar en rutas que generen ingresos. Un 40% de todas tus paradas de autobús se encuentran en rutas rentables. Las paradas de autobús destacadas no generan ingresos, claro. Vale, chicos, pues tendré que hacer otra rutita Grande, seguramente Vale, pues ya lo hago con esto Ya lo hacemos El próximo día, mañana seguramente Así que bueno, ahora sí, chicos Ya yo me despido, chicos Sin más gaming y nos vemos En el siguiente vídeo Ya sabéis, darle me gusta, suscribiros Comentar y seguirme Y seguirme, claro Así que nada Pues nos vemos en la siguiente, la próxima Hasta luego, adiós